Gracias por seguir con la señal junto a la señal de AVE la televisión en esta oportunidad hablando sobre la RAE va a comenzar la próxima semana son varios los temas que van a tratar durante los días de esa semana y por supuesto varias las exposiciones los invitados que estarán allí presentes para darnos toda la información se encuentra junto a nosotros Juan Villanueva quiero dar las gracias por haberse llegado haberse bajado del centro hasta la zona sur de La Paz para darnos toda la información bienvenido querido, gracias, gracias por estar acá no, por RAE 2019, que es lo que propone <coughs> Eh, abordar sobre qué estarás reflexionando? Bueno, es nuestro primer año dentro del nuevo ciclo uh -huh. de expresiones, entonces, este ciclo va a estar abordando durante siete años conexiones entre el mundo material y el ser humano en general. Eh, y cómo esto nos permite pues, expresar ¿no? diferentes, diferentes ámbitos, diferentes discursos, sensaciones, sentimientos, etc. ¿no? Eh, nuestro primer año, este año, está vinculado con el cuerpo humano, propiamente uh -huh. dicho. Se llama Cuerpos y Objetos. Entonces estamos centrándonos desde muchos puntos de vista en lo que es el ser humano, el cuerpo humano y eh, sus posibilidades de expresar identidades, eh, de expresar ideas a través del arte y también el cuerpo mismo como organismo biológico en relación con el tema salud intercultural. Eh, cómo son los ideales corporales a través, por ejemplo, de la iconografía, de los monumentos, del lenguaje gráfico. Eh, y de, nuestra mesa central, ah, bueno, la otra está relacionada con género, precisamente, uh -huh. con una discusión muy vigente, muy actual, por supuesto. Y la principal está centrada en indumentaria, porque está relacionada con la nueva exposición y catálogo que inauguramos el día lunes, que es sobre nuestra colección de, de vestimenta. Genial. ¿Cómo se mezcla todo ello con el ámbito investigativo actual y con lo que ya venimos acostumbrados a recibir del Musef, que tiene que ver con las investigaciones que se realizan con objetos que no tienen, que no tienen necesariamente que tener una vigencia hoy, pero que sí la han tenido en, en, a lo largo de la historia de Bolivia? Bueno, el aporte del Museo Falarrae ha crecido en términos investigativos uh -huh. mucho y de hecho eh, otra cosa que nos emociona es que desde este año eh, hemos empezado a trabajar el catálogo específicamente de la exposición, que también lo presentamos el lunes, en conjunto entre diferentes autores que somos casi todos uh -huh. del MUSEF, funcionarios, y que podemos ver la vestimenta desde diferentes puntos de vista. Uh -huh. Entonces le ha añadido otra riqueza, hasta, hasta el año pasado el catálogo era una obra monautoral, era de un autor, ¿no? Y ahora es una obra conjunta. Entonces uh -huh. tenemos en el MUSEF, contamos con antropólogos, historiadores, arqueólogos, gente del ámbito de la archivística, de la bibliotecología, y creo que todos desde su punto de vista... Eh, hemos podido aportar con pequeñas miradas sobre heterogéneas no sobre el fenómeno de vestimenta a este catálogo. Claro. Muchos de nosotros estamos también participando de la RAE, pero claro, la RAE es más que nada un evento que aglutina investigadores externos, ¿no? Mm. Eh, y estamos felices de haber recibido más o menos unas 70 participaciones en total que se van a dar durante y la RAE todas van la Paz. a estar presentes, ¿no? Es decir, han, ¿han seleccionado de todas las que han recibido o todas las que han recibido van a estar presentes? Eh, no, 70 son más o menos, son las que hemos seleccionado. Mm -hmm. eh, la gran mayoría supuesto han sido aceptadas, creo que hemos hecho una convocatoria bastante clara, había algunas que no era pertinente al tema y bueno, o uh -huh. no estaba completa, ¿no? Claro. Pero 70 son el número que se van a presentar aproximadamente. Perfecto, sí. muy bien. Sí. Eh, específicamente cuando hablamos de, de investigaciones e investigadores, no solo se refieren ustedes a los que ya tienen trayectoria, sino que también se presentan aquellos jóvenes que también andan en el ámbito académico, están en la universidad y tienen pequeñas o están comenzando con sus temas de investigación y que forman parte también de la por supuesto, o sea, la RAE ha tenido una tradición de muchos años, bueno, eh, como museo, como institución, y lleva haciendo la RAE 33 años la trigésima sí. tercera entonces eh, definitivamente ha tenido una tradición muy larga de incorporar estudiantes en la RAE ha sido donde los estudiantes muchos del ámbito de ciencias antropológicas sociales han hecho sus primeras armas de exposición sí. eh, yo me incluyo, o sea yo he sido a, mí, mi primera, a mi primera exposición de estudiante ha sido en una RAE ¿no? entonces mantenemos ese espíritu lo hemos fortalecido, hemos tenido un programa de asesorías a investigadores jóvenes, donde algunos de los investigadores del museo hemos podido, digamos, coachar un poco el trabajo de, de investigadores, eh, de estudiantes, digamos, de carreras de la, de la UMS específicamente, pero también de otras carreras de sociales para que puedan presentarse luego en la RAE. Y eh, de ese programa específicamente deben ser unas seis o siete ponencias y hay otros estudiantes que eh, espontáneamente ellos también se han presentado. Entonces, es un, es un grupo bastante fuerte de estudiantes de diferentes disciplinas que nos van a acompañar claro. ¿Cómo gestionan sí. ustedes no solo la participación de los diferentes investigadores sino las temáticas de manera tal que se logre una RAE nacional? No solamente una RAE con presencia o con temas que tienen que ver con la paz Bueno, eso ha sido un, un desafío ir expandiendo la RAE porque sabemos que para un investigador es, es difícil trasladarse de una ciudad a otra, no y, y nosotros como museo nos, nos vemos imposibilitados de pagarles, de traerlos, nos gustaría, pero bueno, temas presupuestarios administrativos nos lo impiden, eh, por eso es que hemos ido expandiéndola, entonces eh, mientras es la... RAE número 33 en La Paz, eh, en septiembre va a ser la RAE número 11 en Sucre, que es nuestro MUSEF regional, uh -huh. eh, y va a ser después en octubre, a inicios de octubre, la RAE número 5 en Santa Cruz, que la hacemos junto con el CCP, allá, y va a ser nuestra primera RAE Cochabamba. en año? la Sí, uh -huh. en la segunda quincena de octubre. Entonces, esa es justamente la idea, es tratar de que la mayor parte de investigadores, también del interior del país, puedan presentarse en la RAE y sea una plataforma cada vez más abarcadora a nivel Bolivia. ¿Para razón. cada uno de los casos lanzan convocatorias? ¿Ya fueron lanzadas? Eh, la convocatoria es una sola, uh -huh. que incluye desde luego diferentes fechas de presentación para cada ciudad, yeah. eh, pero esa convocatoria es la misma, la que ya se socializó desde... Agosto del año pasado, que fue que claro. y estos 70 son los que se van a presentar en todos los departamentos. No, es, no, estos 70 son los que Solo se presentan en acá. La Paz. Ah, sí. ya, okay. Luego ya todavía estamos, o sea, todavía para Sucre, por ejemplo, recién se están recibiendo ponencias. A eso me refería, todavía pueden mandar eh, claro que sí. las investigaciones los <coughs> investigadores de los demás departamentos. Sí, claro que sí, porque todavía las fechas se van desplazando en función a cuando va a ser el evento, ¿no? Entonces, claro. todavía Sucre, Cochabamba, Santa Cruz están abiertas las. Perfecto. El público, sí. que también es otra parte importante, de la RAE, no sería la RAE si no hubiese público, no, no van a hablar de investigador, investigador. También puede formar parte de estas mesas de, de las ponencias durante los días de, de realización, que van a ser hasta el 23, ¿no? Sí, bueno, los días en realidad, a ver, el, el 19 es solamente uh -huh. en la noche nuestra inauguración. La inauguración sí. Y eh, del 20 al 23 son a tiempo completo, todo el día, ¿no? En jornada de mañana, tarde y noche, ¿no? Los cuatro días, además, como tenemos bastantes exposiciones este año, tenemos tres espacios en simultáneo, casi durante los cuatro días, uh -huh. eh, con las diferentes actividades. El público, eh, a ver, por un lado... Nosotros tenemos un convenio a nivel rectoral con la UMSA. Entonces, eh, el público que quiera recibir un certificado y que se le certifique en uh -huh. sus horas como horas académicas por la UMSA, eh, tiene, entra a la RAE, se inscribe pagando un costo. En el caso de estudiantes, 15 bolivianos, público en general. Uh -huh. Y en el caso de profesionales, 40 bolivianos. Más allá de eso, la RAE está abierta para todo público de modo gratuito. Si alguien quiere ingresar y ver cualquiera de las ponencias o todas las ponencias, uh -huh es totalmente libre de hacerlo. Excelente, muy bien. La última pregunta Juan tiene que ver con el concepto de objeto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de objeto porque el, el cuerpo también puede ser visto como un objeto o un objeto puede ser analizado como un cuerpo? Por supuesto. Entonces, aquí viene como que la dinámica de, de cuando ves a una a una persona vestida con un traje originario, como de hecho lo plantean ustedes en la invitación del evento, estás viendo a un cuerpo vestido prácticamente por otro cuerpo. Que tiene historia, que tiene vida propia, que cuenta también costumbres de, de la cultura en la que fue creado. ¿Cómo entender ello teóricamente? Eh, definitivamente es, ju es justamente... Pero la pregunta con la que hemos intentado jugar en el título, ¿no? Uh -huh. O sea, no lo damos como una, como una dualidad así totalmente dada, sino que más bien es una especie de diálogo, ¿no? Eh, definitivamente los objetos van. Vivimos en un mundo lleno de objetos, lleno de cosas, ¿no? Y eso hace que nuestros propios cuerpos se vayan modificando para ir trabajando y, y, y, y bueno, viviendo con estas cosas, ¿no? Y es mucho más fuerte obviamente en el caso de la vestimenta, que claro. obviamente nos determina desde la postura. Va modificando nuestros rasgos físicos mismos, corporales, y eh, nos permite en diferentes circunstancias de la vida expresar diferentes emociones, identidades, etcétera. ¿no? Y por supuesto, visto desde otro punto de vista, por ejemplo, el de las sociedades andinas, muchos objetos son a la vez seres. ¿no? Claro. Son seres, los textiles, muy fundamentalmente, pero también otros objetos eh, tienen, reciben esa esa, digamos, esa, se les otorga esa suerte de personalidad o de animación. Entonces, al final termina así siendo un, una especie de, de diálogo entre cuerpos, el hecho de vestir el objeto. Eh, y de hecho eso tiene que ver también con el título de nuestra nueva exposición y catálogo, que es Vistiendo Memorias, ¿no? Que no solamente tiene que ver con la idea de vestir y generar o expresar una memoria, sino que el mismo vestido que llevas puede ser la memoria misma y y, y tomarte a ti y tú cargarla no claro. entonces es es, es, un, es una especie de juego de palabras también en el fondo que sin duda alguna los investigadores van a aprovechar muchísimo a la hora de hablar específicamente por ejemplo de la indumentaria de sí. de los de, del vestuario o de este instrumento con, con el que uno se pasa casi el día entero que tiene que ver con tu modo de vida modo de trabajo en el campo puede ser un hacha y en, en otros espacios puede ser no sé un libro no Y como pueden irse transformando las visiones que uno tiene del mismo objeto. Es muy lindo desde el ámbito eh, investigativo, digamos, acercarse al tema. Sí, sí, por supuesto, son varias aristas, una es esa, otra es la manera en la que los objetos... Que, que, que representan cuerpos, nos afectan, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hoy en día tenemos, digamos, el lenguaje de la publicidad. Hay una serie claro. de ideales corporales que también nos condicionan, ¿no? Uh -huh. Y son objetos, son cosas, ¿no? La manera en la que se monumentaliza el paisaje son cosas. Y, claro. y el, otro, el otro lado es ya cómo usar el cuerpo en el performance artístico mismo para deliberadamente mandar mensajes y expresar claro. cosas. Eh, en esta RAE tenemos un par de... nos hemos abierto un poco a lenguajes artísticos necesariamente, entonces tenemos un par de performances artísticos más. La RAE se está convirtiendo en un evento no solo académico, sino también un poco con ese costado. Eh, tanto de artistas como de comunidades locales. Tenemos una comunidad, un, un grupo de comunidades de Patacamaya que viene a demostrarnos una danza. Eh, tenemos también... Eh, tacanas que llegan qué a bien. hacer una, una performance y eh, también tenemos el tema de la moda, tenemos una pequeña pasarela el día viernes en ocasión de la clausura porque hay una mesa dedicada a moda con identidad, entonces también es la discusión de cómo el diseño de modas actualmente está incorporando estos lenguajes, estas tradiciones, etc. Mm. Sin duda, genial, qué lindo, me parece interesante <coughs> que se mezcle con ello y te agradezco mucho que te hayas venido, no, a ti al equipo que te acompaña, a Elvira Espejo, a la cabeza de, del MUSEF, que sin duda alguna también tiene como que su sello bien puesto en, en este trabajo investigativo y por supuesto invitarlos a todos desde este 19 hasta el 23 con todas las mesas durante todo el día, es un tema que siempre me, me, me afecta, todo el día van a estar desde las 9 de la mañana aquí... ¿Cómo, ¿Cómo hacer para llegar a las 9 de la mañana? Pero sí. bueno, es una propuesta para todos, hay para, para todo horario. Hay para todo horario y para todo gusto, creo. Mm. Y claro, el trabajo del equipo del MUSEF es como siempre, en estos cinco días es mm. durísimo, pero estamos felices de poderlo hacer, es nuestro evento. Entonces brillamos en, este, en esta semana y sí, son, son 12 horas diarias, pero bueno. A meterle, no hay al... otra. Sí. Muy bien, muchas gracias. Por, Listo, te agradezco. gracias Hacemos una pausa y a la vuelta estaremos hablando sobre música, un poco siguiendo la línea artística que propone la RAE. En este caso conversaremos sobre música con una joven, eh, una joven talento que está ahora en nuestro país y que nos estará brindando dos conciertos y un taller. No se nos vaya, ya regresamos.